Hola, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar los datos personales dentro de nuestro área de cliente de Cana Energía. Es bastante sencillo, dentro de nuestro área de cliente iremos al apartado Datos del Cliente que está alojado debajo del menú superior. Dentro del apartado de Datos del Cliente veremos que nos aparecen tus datos. En esta sección, en la primera tarjeta, hay un botón que se llama Editar Datos. Botón en verde, iremos y haremos clic en el mismo. Desde esta ventana podremos modificar cualquiera de nuestros datos personales que aparecen en pantalla, dividido en dos columnas, una con toda la información básica como emails, teléfonos y contraseña y otra con la dirección fiscal con nuestra dirección. Podremos editar nuestro email principal con el que entramos al área de cliente de Gana Energía, añadir un segundo y un tercero si quisiéramos y lo mismo con el teléfono, también podremos añadir un segundo y un tercero. Podemos también cambiar nuestra contraseña del área de cliente de Ganar Energía desde este apartado, borrando la contraseña oculta, escribiendo una nueva y posteriormente repitiéndola para no cometer errores. Por otro lado tenemos la dirección fiscal donde podemos elegir el tipo de vía, calle, paseo, avenida, etcétera, donde nosotros vivamos y después podremos modificar pues, la calle, el número, planta, puerta o código postal. Y la localidad de la provincia se añaden automáticamente. Una vez tengamos los datos cambiados a nuestro gusto, solo quería darle el botón de enviar y listo. Con esto teníamos nuestro cambio de datos de usuario, como veis es muy fácil y sencillo, desde la página del área de clientes de Gana Energía.